Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, hoy tenemos una replay del señor XGDAC Que nos eh, cedió esta replay Ahí acaba de armar pelotón con otro muchacho Así que él está con su FB4005, ¿bien? Vamos a ver eh, cómo se va dando la partida Estamos aquí en mapa de Berlín Mapa que yo en lo personal lo tengo baneado, ¿bien? No me, no me, no me convence mucho no me gusta tanto Bueno, y ahí va él con su... FB4005 eh, Va a meterse en la zona de la city Esperen que agrande un poquito el minimapa Porque está muy chiquito ahí Perfecto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí Bueno eh, Ahí estamos con su cámara Ok, tiene, está tirando Hedge Tiene la explosiva Como, como munición principal Digamos um, Está esperando que se asome alguno por ahí Algún desprevenido Es una partida de tier 10 y tier 9 Bien, así que Podría ser una buena partida para x Stack. Vamos, vamos a ver qué pasa Recuerden que este vehículo es de los que pegan duro, durísimo Ahí se asoma un Conqueror Uy, uy, uy, uy, uy, ay qué dolor 680, zafó el Conqueror Tranquilamente le podría haber Hecho desastres Sinceramente, Zafo, tuviste mucha suerte, querido Conqueror. Um, ahí está recargando. Eh, recuerden, mejor dicho, no recarguen. Recuerden que este tiene una recarga bastante bastante elevada, de unos 23 segundos más o menos. Una cosa por, por el estilo, ¿bien? Está el Conqueror nuevamente, le erra. Quizá que decide no arriesgar de más, o sea, no, no, no desperdiciar un tiro. Lo cual me parece correcto porque eh, en un vehículo de estas características... Arti, hermosa Arti eh, Una, dos, dos artillerías. Bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. 1226 al Cranban. Piensen que tenía, le pegó en la torreta, pero estaba bajando, con lo cual la torreta le quedó prácticamente plana. Ese tiro le entró, le entró, olvídate. Eh... Cranban queda con 700. Más o menos queda como un tier 6 de vida. Una cosa por el estilo. Durísimo, durísimo ese golpe para el Cranban. Eh, ahí recargó. Ahí viene el 705, que lo... ahí está sigue el Conqueror ahí x ahí no quiere comer ese tiro. Perfecto. Ojo con la Arty. Va 1906 de daño y 112 de asistido. Ese 705 si llega a pasar. Está, no digo que está muerto, pero casi. Por ahí justo el 17 va. Así que no creo que avance. El Conqueror sigue tirándole. ¡Uh, brother! 2750 viene ese 4, chabón. Le voló la munición al demonio al IS-4. 2750. Bien, <risa> no me la esperaba, brother. No me la esperaba, sinceramente lo digo. Chabón, no te puedo creer. 2750. Ahora lleva, eh, o sea, lo, lo, lo one básicamente. Pobre IS4, bro. A ver quién es, si es conocido. Sabin YouTube. No va a hacer más video en Youtube por, un, por unos días Por lo menos, hasta que se le pase el, el tilt Decide no tirar Ahí yo creo que si le pega algo le va a hacer Mala ¿no? su Mala su archi, archi. Eh, 4656 Por hora de daño, 112 Va un combinado de 4800 prácticamente Me están perdiendo por uno Murió un CS63 un 705 hay un T10 de su equipo, el EBR, también muere. 4A2. Mm, esto pinta realmente complejo por el momento. Bueno, ahí está. 935. No, es que es una bestia, bro. Le quedan eh, 448 de HP. Tiene que tratar de cuidar esa vida lo más que pueda. Va a ser complicado porque la Arti debe estar mirando por estos lados. Yo creo que si llega a agarrar el 50B lo guanchotea también, es de papel. Ahí recargó ya, ahora sí. Decide avanzar el querido X-Duck, así que vamos a ver de qué es capaz con ese tanquecillo. Lo espotean, supongo que por proximidad, porque no... Tiene que ser por proximidad, ahí se le mete el IS-4. Le dije que la arte estaba mirando para estos lados Zafaste, que no te pegó a vos Le pegó al IS-4 eh, Tito-5, no sé si sobrevives a esta Ah, qué mala leche Y el Conqueror que te buscó toda la partida <risa> Está bastante complicada ¿eh? Está bastante complicada A ver, eh, 5591, ¿bien? Por ahora analizando la situación, está jugando con bastante calma lo que recomiendo totalmente, no, no hay que ir al lo así a, a, a lo, lo perro, a lo macho, porque terminás muriendo, básicamente la arti 92, más golpe crítico uy como zafó, el tiro del Patton ahí rebotó guarda con la arti que ahí te pega yo estoy siempre pensando en la artillería, chabón estoy traumado eh, 5.683 3.90 de bloqueo No sé cómo rebotó ese tiro El Ernest Jesus lo ayudó Lleva 3 kills por el momento eh, Fue quien más kills hizo del equipo de él Por lo menos, por ahora, ¿no? A ver, vamos a ver qué va a hacer ahora Qué decide hacer Recuerden que yo esta replay no la veo Yo no veo las, las replays antes de, de, de, de, de, de subirlas Me gusta sorprenderme Sí, obviamente veo un resultado veo, o sea Veo el comentario más que nada Más que el resultado en sí Ahí está la Arti. Si le pegas desde ahí... Ah, puede ser. Se apuró justo. La retícula le hizo algo medio raro. Mirá cómo se dio vuelta. Ojo que se puede ganar. Últimamente venimos con replays épicas, chicos. Con replays súper épicas. La otro día el de... El Burrack de Britay También dio vuelta una partida increíble. Esa replay la voy a estar dejando por arriba en una tarjetita. Porque la si no la vieron porque es muy... Muy, muy buena, bro. Creo que lo, lo utilizó bien aquí. Eh, lástima que se comió un tiro la Arti. Tendría, tendría que estar casi en unos mil de vida. Con lo cual podría ir más suelto en este momento. Pero, eh, bueno. Justo se quedó quieto un rato. Por eso les digo siempre. No se olviden de la Arti. No se olviden de la Arti. Ahí está. Tranquilo. Perfecto. Tenés todo el tiempo del mundo. Excelente. Excelente. Hay que ver dónde está la otra Artis si le tiene tiro ahí. Si no... Puede ser que esté en A2. Podría llegar a ser. Um, no me acuerdo quién fue el que le tiró en esa zona donde estaba. Porque si no tendría que estar más para la zona de G. Pero las Artis por lo general van, a, van ahí a A1, A2... Pasa que tiene que tener mucho cuidado porque. Ahí a ver, a ver ahí, a través de los arbustos. La GW Tiger no está, no está. Ah, sí está, está, está, mirando estaba campeando, brother. Muy buena, papá, muy buena, excelente, excelente. Muy bien ahí, XDAC. Perfecto. 5 kills, bro. 5 kills. 6633 de daño y queda a por la, a por la Foch. Vamos, vamos, vamos. Buena arda, buena arda. Muy buena terrible replay, chao. Muy, muy buena, bro. Ay, la Foch la tenés enfrente tuyo, brother. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Mirá la visión que tiene la Foch desde allá. Yo saltaría y intentaría pegarle, man. estás tuneada. Tranquilo. Oh, y pegó en algo, ¿no? Pegó en algo. Subo un poquito de asistido. 216, 6633. Un combinado de 6859, por ahí, más o menos. La de culete, así que tranquilo, tranquilo. Muy, muy buena partida, bro. La verdad que x me saco el sombrero. Muy, muy buena partida. Excelente ahí con tu FM, a todos los, los agujeros que tiene por todos lados. Ese fue del arte, me parece. Eh, un tanque, la FB 4005 yo la tengo, es un tanque bastante complicado a veces... Te trolea bastante el cañón. A veces tenés buenas partidas como estas, pero... En otras ocasiones vas a ver que lo tenés al lado y decís... ¿eh? ¿Cómo puede ser que el, tillo, el tiro haya ido directa? El Tillo haya ido, que no sé hablar. Eh, directamente al suelo, bro. Pero la verdad que fue una partida ejemplar. Casi 7000 de daño. 216 asistidos, 390 de bloqueado. 6 kills, o sea, prácticamente que la carrió él a la partida. Así que fíjense que del equipo de rival, uno mató 2, el otro mató 2, ya son 4, 5, 6... O sea, él solo mató lo que mató prácticamente la mitad del equipo rival. Así que bueno chicos, vamos con los resultados entonces. Bueno, a ver amigos, acá estamos entonces con los resultadetes de la partida que ha jugado el señor XGDAC. ¿Me gustaría saber por qué? Déjame en los comentarios por qué es XGDAC, no tengo idea. Eh, bueno chicos, ustedes también déjenme en los comentarios Qué les pareció esta, esta partida de la FB4005 Si vos la tenés, si te gusta, cómo la usarías Qué hubiese hecho y demás ya le sacaste marca, si no le sacaste marca bla, bla bla bla Todo lo que vos quieras, déjamelo en los comentarios Que lo voy a estar respondiendo como siempre Estamos aquí entonces, sacó la M de maestría Y la M de manco en mi caso sería, pero la M de él de maestría eh, Eso es experto en demolición Si no mal recuerdo Luchador, duelista eh, No, duelista, duelista no eh, luchador, eh, rompehuesos y la otra no me acuerdo cuál es, la verdad. Eh, y Gran Calibre, haz de Batalla y eh, creo que y la de Pascuche es la de las artes, me parece. Sí, es Pascuche, ¿no? Sí. Exactamente cuando te llevas las artillerías de la partida. Bueno, como vemos entonces, 6907, 6 kills. Fíjense que evidentemente sí ha cargado la partida de él porque el, el, el siguiente es la... La WT, la Waffentrager Auf Panzer 4, 2900, o sea, prácticamente. No, prácticamente no, o sea, menos de la mitad de lo que hizo él, hizo 7000. Para que haya hecho <coughs> la mitad, de la WT tendría que haber hecho unos 3450 más o menos, y no llegó, así que. Eh, lo que sí hizo, 3300. La GW Tiger, bien ahí, bien ahí, muy buena. Muy buena partida Mmm. Um... Y del equipo enemigo, me marea que no tenga ordenado por daño no, Yo siempre lo tengo ordenado por daño, no por experiencia eh, 2700 es el que más hizo El 50B que estaba del otro lado, cruzando el, el riacho es el riachuelo uh, La GW Tiger, 2763 con dos kills La verdad es que, bueno, mira, la Foch también, duró hasta el final, pero pegó poquito, 1425 bueno, amigos, encima, eh, ah, mira acá encima eh, tenemos disparos realizados 12, impactos directos 8, penetraciones 6, ¿bien? Eh, y tremenda la voladura que le hizo al IS-4 directamente, lo detonó, bro, 2750 puntos le sacó al IS-4, así, black. Pobre Sabín guión bajo YouTube, eh, una, una pena por ti, y eh, ha ganado unos 26.000 créditos. Por la batalla que ha hecho, la verdad que obviamente es poquito por la cantidad de daño que hizo. Pero bueno, por lo menos no perdió, no que es lo, lo importante. Bueno amigos, eh, espero que les haya gustado la replay que les traje. Déjenme en el Discord que está abajo, ahora sí está corregido. Pueden dejar ahí en la sala que dice hashtag replays. Me dejan ahí su replay con los resultados así para que yo pueda eh, después subirla y que ustedes puedan verla y, y ponerse contentos de que hemos subido sus replays. Un beso gigante, cuídense y que tengan una hermosa semana. Besos, nos vemos en la próxima. Chau chau.